Hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa pulsera de mostacillas, súper fácil de hacer. Hola mi nombre es Jessica y te doy la bienvenida a mi canal de bisutería. Aquí aprenderás a hacer tus propias joyas como pulseras, anillos, aretes y otros accesorios de temporada. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Para hacer esta pulsera, vamos a necesitar mostacillas y mostacillones de los colores que te gusten. Aquí te dejo unas ideas de combinaciones de colores que me gustaron. Además, necesitamos un cierre para la pulsera, 2 metros de hilo nylon de 0,20 milímetros y una aguja mostacillera. Vamos a empezar poniendo 4 mostacillones en nuestra aguja y la pasamos hasta el final del hilo ahora amarramos para que nos quede un circulito y luego cortamos el hilo sobrante Ahora ponemos tres mostacillones, pasamos por la mostacilla de donde sale nuestro hilo al lado contrario y aseguramos dando una vuelta. Avanzamos a la siguiente perla, que es la del costado, y volvemos a poner... Tres mostacillones, entramos al mostacillón de donde sale nuestro hilo al lado contrario, cerramos y damos una vuelta más para asegurar nuestro trabajo. Ahora avanzamos con nuestra aguja a la mostaci al mostacillón que está en el medio. Ponemos ocho mostacillas. El brochecito para nuestra porcera. Y otra vez ocho mostacillas. Ahora volvemos a pasar por el mostacillón de donde sale nuestro hilo al lado contrario. Y ya tenemos la parte del brochecito lista. Ahora vamos a avanzar hacia adelante para seguir con la pulsera. Aquí ven que ya tenemos tres flores de cuatro y las vamos a conectar con las siguientes flores que vamos a hacer. Para esto volvemos a poner ocho mostacillas, un mostacillón. y ocho mostacillas. Entramos por el mostacillón por donde sale nuestro hilo al lado contrario, jalamos y nos damos la vuelta para salir por el siguiente mostacillón que está al lado Volvemos a poner 8 mostacillas, un mostacillón y ocho mostacillas. Entramos al lado contrario del mostacillón de donde sale nuestro hilo y damos la vuelta con nuestra aguja para llegar al mostacillón que está al costadito. Volvemos a poner 8 mostacillas, un mostacillón y 8 mostacillas. Como ven, esta pulsera es súper fácil y rápida de hacer. Ahora volvemos a entrar al mostacillón de donde sale nuestro hilo, al lado contrario. Y ya tenemos la primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir por las mostacillas hasta el mostacillón. Y acá vamos a poner tres mostacillones. Damos la vuelta por el mostacillón de donde sale nuestro hilo al lado contrario. Y damos una vuelta más para asegurar nuestro trabajo. Ahora vamos a pasar al mostacillón que está al costadito. Y ahora agregamos dos mostacillones. Y cerramos nuestro círculo de cuatro mostacillones entrando a estos dos mostacillones. Y damos una vuelta más para asegurar nuestro trabajo. Salimos pues este mostacillo de arribita, ponemos dos mostacillones y de nuevo cerramos nuestro círculo de cuatro mostacillones pasando por estos dos, jalamos y aseguramos dando una vuelta. Esto es todo, ahora repiten estos mismos pasos hasta tener el largo de la pulsera que ustedes deseen. Ahora que ya tienen el largo de la pulsera que ustedes necesitan, van a ir al mostacillón de la flor de 4 que está en el centro, y ahí volvemos a agregar 8 mostacillas... el brochecito y ocho mostacillas entramos al lado contrario del mostacillón de donde sale nuestro hilo que es este mostacillón del centro de, los tres, de las tres flores y cerramos y ya está nuestra pulsera de flores de mostacillas ahora lo único que van a hacer es buscar un lugar dando vueltas y amarrar y luego cortamos el hilo sobrante y ya está nuestra pulsera lista déjame un like si te ha gustado el video y parecido interesante suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos que tengas un bonito día y nos vemos en el siguiente video.